crecimiento personal. ¿Qué es eso del crecimiento personal? <risa> Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Pepe Romera eh, y tú no. Este es el, esta, es, esta es la cruda verdad. Voy a hablarte de, de crecimiento personal o de lo que para mí es el crecimiento personal. Voy a intentar hacerlo muy breve, pero, pero quiero, que, quiero que entiendas un poco... Yo me dedico a los negocios digitales, yo me dedico al emprendimiento, me dedico al video marketing, a las automatizaciones, a la psicología de venta, a este tipo de cosas. Y, y yo empecé en el mundo del marketing, yo, yo me monté mi propio negocio digital porque quería ganar dinero, porque quería forrarme, porque quería trabajar poco, porque quería viajar mucho a ver, algunos de esos objetivos no han desaparecido, pero, pero me he dado cuenta de qué es lo que se esconde detrás de esos objetivos, de por qué quiero hacer esto y yo me he dado cuenta, me ha costado mucho, supongo que llego, llego a una edad en la que me empiezo a plantear un montón de cosas y me he dado cuenta de que un negocio digital va a llegar todo lo lejos que le permita el desarrollo personal del dueño de ese negocio. Dicho de otra forma, tu negocio llegará todo lo lejos que tú llegues con tu desarrollo personal. Y esto lo dice un amigo mío que además lo dijo en una charla, y es que no creo que exista el desarrollo personal sin el profesional. Y no creo que exista el desarrollo profesional sin el personal. Cuando hablamos de desarrollo personal, yo estoy hablando de algo que para mí es relativamente nuevo, aunque siempre ha estado ahí. El por qué hago esto, el por qué me motiva esto, por qué hay tareas, por qué hay proyectos que hacen que pegue un salto de la cama, y por qué hay otros... Que aparentemente son igual de importantes o igual de interesantes, que hacen que no me apetezca nunca ponerme a hacerlo, que hacen que los vaya aplazando en el tiempo, etcétera, etcétera. Al fin y al cabo, yo creo que el viaje del desarrollo personal es un viaje de autoconocimiento, es un viaje de, de, de saber qué te motiva, por qué haces esto y, y por qué. De hecho, durante el confinamiento, eh, me acuerdo que me, me compré este libro, eh, el de Encuentra, Encuentra tu porqué. Porque mucha gente me preguntaba, ¿pero tú por qué te dedicas a esto, Pepe? Y me daba vergüenza decir, no, porque quiero ganar dinero. Entonces, yo pensaba, ¿pero tengo que tener un porqué? ¿Tengo que tener un, un porqué? Eh, ¿Que quiero cambiar el mundo? ¿Que quiero hacer esto? ¿Que quiero hacer lo otro? Yo creo que no se trata tanto de tenerlo, sino de descubrirlo, porque todos tenemos un porqué. Porque esto sí que te lo digo, de verdad. Llega un momento en el que... El, el superar la barrera económica, ese objetivo que te ponías al principio de quiero ganar tanto al mes, quiero tener tanto, esta libertad, estas horas, tal, tal, tal... Cuando lo has conseguido te das cuenta de que las mochilas que llevas a cuestas las sigues llevando. Yo he, he, podido ten he tenido la oportunidad de, de trabajar mientras viajo por el mundo viajo por el mundo, tampoco es que haya estado yo mucho tiempo pero bueno, he podido disfrutar de, de esa libertad, de viajar a un sitio maravilloso, de, de dedicarme a, a, a lo que a mí me gustaba eh, mientras seguía trabajando seguía ganando dinero, etcétera, etcétera y lo que me di cuenta es que mis preocupaciones mis quebraderos de cabeza seguían ahí me siguieron a todas partes, entonces ahí es donde entra el desarrollo personal, como decía, para autoconocimiento y para saber qué es lo que hay detrás de todas estas cosas que hacemos por qué hacemos lo que hacemos, por qué algunas cosas nos motivan y por otras no, y ahí es donde está el desarrollo personal. Entonces, lo que yo quiero con este vídeo es animarte a, a, a descubrir parte de ese, de ese desarrollo personal porque realmente merece la pena. Porque eh, yo no te voy a decir, mira, cambiaría todo lo que he hecho, cambiaré todo lo que tengo por eh, tener un desarrollo personal fantástico, tampoco me voy a poner, soy yo. Hay muchas cosas en las que no, con las que no conecto, de hecho, si miras en mi canal de YouTube vas a encontrar un vídeo de que eh, yo fui a, a un evento, macro evento de Tony Robbins, en el que nos intentaban cambiar la vida y yo como el teflón, me quedé un poquito igual y no pasa nada. Sí que tuve algún descubrimiento, alguna, alguna, alguna motivación interna y me gustó mucho el evento, pero hay cosas que no pues que no, con las que no conecté. Y eso no tiene que ver con que tenga un desarrollo personal más avanzado, menos avanzado, tenga más conocimiento sobre mí mismo. Bueno, descubrí cosas sobre mí mismo, pero me di cuenta de que hay cosas con las que no conecto. Entonces yo te invito a que hagas ese esfuerzo, a que intentes descubrir tu porqué, a que intentes descubrir qué es lo que te motiva y a que intentes también descubrir hacia dónde quieres ir. En el momento en el que, en el que empiezas a averiguar estas cosas, empiezas a conocer estas cosas, la claridad que llega, eso es brutal. Y eso es algo que de verdad merece la pena, merece la pena tener y merece la pena comprobar. Cosas que he probado yo, algo tan sencillo como leer, leer mucho. He leído muchos libros y sigo leyendo todos los libros que puedo. La verdad es que cuando, cuando hemos estado en confinamiento, ese tipo de cosas, he tenido más tiempo para leer y he metido el turbo con la lectura. Pero eh, siempre intento encontrar un hueco para la lectura y siempre extraigo algo bueno en cuanto a mí y en cuanto a mi negocio desde la lectura, desde cierto tipo de libros que también recomiendo en mi canal de YouTube que tú puedes ver, etcétera, etcétera. Luego, el tema de meditar. La meditación... Yo no soy nada de, de todas estas movidas holísticas, de piedras energéticas, de las estrellas y, y la numerología y todas estas cosas, por no decir otra cosa, ¿vale? O sea, no, no, no, no. para mí esas cosas no. Pero, por ejemplo, la meditación yo eh, que te, llevo la vida que llevo yo tengo, yo, a veces mi cabeza es un atasco es un atasco de, de coches con claxon, con humo, con gente gritando y, y tengo muchas cosas a la vez ideas buenas, ideas malas, pensamientos recuerdos, todo se me junta la meditación está demostrado que ayuda a eh, mejorar esas conexiones interneuronales y que, ya, esto ya lo puedo extender a muchas cosas, pero que todo el mundo que, que se dedica a esto y que triunfa y que tal, tal, tal, que tiene buenos negocios practica la meditación. Yo la he practicado, siempre guiada, siempre mindfulness, siempre intentando vivir en el presente, el lugar más deshabitado de la Tierra, el presente, y he experimentado cierto, ciertos beneficios, voy a decirlo así. Vale, La primera regla de la, de la meditación y del mindfulness es no hables de ello, simplemente practícalo y ya está. No lo recomiendes, no lo critiques, no intentes dar clase. Entonces me voy a mantener un respetuoso margen, pero sí que voy a decir que hay partes que a mí sí que me interesan. La alimentación para mí es fundamental. El tema de vigilar bien la alimentación, vigilar qué es lo que comes, por qué lo comes, por qué te apetece comer una cosa, por qué te, hace, te apetece comer otra. Comer con conciencia... Conciencia, conciencia, con, con las dos cosas. El, el, el intentar eliminar la presencia animal de la dieta. No te digo que te pases al veganismo, no te digo qué tal. Simplemente intentar controlar un poco esa fuente de proteína y abrirte a otras cosas. Todo esto son cosas que son, pueden parecer modas, pueden ser, parecer tonterías, pueden parecer nimiedades. Pero son cosas que al final van construyendo una percepción de ti mismo que te ayuda a a mejorar ese desarrollo personal y todo lo que hagas por mejorar ese desarrollo personal va a mejorar tu negocio de acuerdo yo creo que esto es algo que eh, merece la pena experimentar y merece la pena compartir ya te digo yo no hago tampoco muchas cosas practico practico deporte a diario cuido mucho la alimentación medito siempre que puedo y leo todo lo que puedo para mí estas son cuatro cosas que me ayudan muchísimo a mejorar mi desarrollo personal y que lo noto en mi negocio. Y esto es totalmente cierto. ¿eh? Eh, al principio me ofuscaba en vender, en vender, en conseguir clientes, etc. Y ahora estoy más centrado en esto y los resultados llegan multiplicados. Entonces lo que me gustaría es, ya que has visto este vídeo, ya que me he abierto aquí un poquito contigo, no tengo ningún guión, me he puesto a hablar sin más, me gustaría que me, que me dejases un comentario aquí abajo y, y debajo de este vídeo y me dijeses ¿Qué es para ti el desarrollo personal y cómo lo practicas? ¿Cómo mejoras ese desarrollo personal? O a lo mejor no te interesa en absoluto. Me interesa mucho, de verdad. Me gustaría que me lo dijeses, que me lo compartieses, para yo también poder aprender de ti. Seguro que hay un montón de cosas. A lo mejor tú sí que conectas con estas energías crísticas de la luna. Yo no. Pero a lo mejor yo estoy equivocado y tú y tú no. ¿vale? <risa> Pueden pasar muchas cosas. De verdad, déjame un comentario. ¿Qué es para ti el desarrollo personal? ¿Y cómo lo practicas? ¿Cómo lo mejoras? Qué, qué, qué, ¿Qué importancia tiene en tu vida? de acuerdo Me encantará leerte. Y bueno, acuérdate, soy Pepe Romera. Tú no, afortunadamente para ti. Y seguimos en contacto.